A uno, pero... Ahí voy, ando con la clásica de batallarle en compartir. Nunca se acostumbra a uno. Sí, ¿verdad? <risa> a ver, ¿ahí? Ahí ya está. Y ya, ya se te está pegando el, eh, el acento del norte, hombre. <risa> Eso, me, aquí me dicen que tengo de allá y tengo un híbrido. Los de allá <risa> me dicen que tengo de aquí. Pero sí. bueno... Eh, como les, les platicaba, eh, yo soy egresado de IMA en el 2019, eh, también tuve la oportunidad de hacer una concentración en aeronáutica por ahí en Campus Querétaro en el 2018, estuve un semestre, y un poquito de mi experiencia estudiantil, eh, que estuvimos ahí en el mismo Campus Puebla, estuve que ustedes, eh, fui parte del grupo estudiantil Escudería Borregos y teníamos dos proyectos principalmente, que eran eh, las competencias de SAE en baja y el de tratón. Eh, muy temprano inicié en eso en los primeros semestres eh, y después pues yo ya hubo dispersión del grupo y perdimos un poco el enfoque y después nos cambiamos a la Gravity Race que a lo mejor por ahí la han escuchado tiene dos eventos uno por acá en Coahuila y otro ahí en la Malinche que después todo se vio interrumpido por la pandemia eh, que nos tocó ese cambio pero bueno es un poquito ahí de lo que hice eh, escogí una foto muy eh, particular porque a lo mejor el profe Tocayo por ahí les hacía el comentario de que para ser ingeniero primero hay que parecerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa foto por lo menos parecemos. Eh, y bueno, ahorita lo que les voy a hablar también un poquillo más es eh, sobre... Ando batallando aquí para cambiarle. Ahí está. Bueno, otro, o, otras pequeñas fotos de lo que fue mi, mi experiencia. Por ahí está el grupo de, de escudería. Eh, de todos los chavos que lo conformábamos y los carritos por ahí que hicimos eh, la parte de abajo la, la concentración en aeronáutica fue armar ese modelito eh, de avión a control remoto, eh, pues los tiempos del semestre a nosotros no nos dio para volarlo se lo quedaron para el siguiente semestre ya hacerle pruebas eh, y otra oportunidad en la concentración fue visitar los talleres de Aeroméxico ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí esa foto pues estamos al lado de un motor el eh, G 90X, que trae el, triple, el 787 eh, de Aeroméxico, que son los que tienen los Dreamliners. Y bueno, otra oportunidad que tuvimos fue hacer el Congreso Ingenium, de, el Congreso de Ingenierías, que nos juntamos por ahí varios, trajimos ahí por ahí unos eh, ponentes. Y bueno, lo, lo que quiero rescatar de esto es que pues todas estas experiencias son de las que más aportan. No quiero dejar a un lado las materias que te da todo el conocimiento que le llamamos el hard skill, pero algo que yo me quedé mucho fue en todas otras experiencias adoptar lo que es el soft skill, ¿no? El cómo trabajamos en equipo, cómo lidereamos, cómo nos enfrentamos a un problema y sobre todo problemas que no te lo presentan en una materia, ¿no? Cómo consigo recursos, cómo consigo un patrocinador, un proveedor de esto, cómo me muevo para acá, cómo traigo a alguien y todo eso... Lo quiero empaginar un poco con lo que ha sido mi experiencia ya después de la carrera y platicarles un poquito cuál ha sido mi vida después, en estos cortos aún eh, cuatro años de, ya de graduado. Eh, y bueno, yo una vez que me gradué ahí en Puebla, eh, salí al mundo laboral y encontré una oportunidad acá en Monterrey, ahorita me encuentro en Monterrey. Primero vine a esta empresa que se llama Tododren, hacíamos, bueno, hacen tubos de polietileno de alta densidad. Se ocupan mucho para la captación pluvial y el drenaje y todas las instalaciones eléctricas en diferentes diámetros. Eh, se, se utilizan muchos procesos de inyección de plástico, ¿no? la extrusión en las máquinas de abajo. Y era una empresa que es 100% mexicana, eso está muy padre, iba creciendo mucho. Yo entré ahí como ingeniero en desarrollo, entonces estuve rotando un poquito por áreas entre mantenimiento, calidad, producción y la última fue logística en donde me afiancé un poco, eh, resulté ser bueno para la logística, para los embarques, para la coordinación. Este, y, desde, y, y por eso lo empato mucho con mis experiencias, porque en todos esos eventos como que yo era el área que más me metía. Era el que armaba los horarios, el que veía cómo lo íbamos a hacer para traer esto para el otro, ir coordinando, conseguir. Eh, incluso desde prepa no y con los modelos de Naciones Unidas que también estuve metido, ese era mi área. Y después, pues, puede identificarlo en esta área profesional, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de fotos. Los principales retos a los que me enfrentaba es, pues, sí, la, la planta de producción está hecha y obviamente tiene las condiciones para fabricar los tubos, que son de 6 metros. Eh, pero ahí pongo esa foto de dimensión de, la, de cómo se bajan con la grúa y las personas por la lo difícil que es maniobrar este tipo de tubería. Eh, el tubo más grande que se ve por ahí en la foto ya pesa alrededor de unos 500, 600 kilos. Entonces... Pues no es nada fácil, ¿no? Y normalmente estamos acostumbrados a cargar pues con montacargas y todo eso, pero en el tema del cargar un, un trailer, que era lo que yo me dedicaba en la parte de embarques, pues el reto era conseguir un transportista que tuviera plataformas, que tuviera este tipo de soportes a los lados para poder cargar estos tubos, coordinar con los chavos de, de montacarguistas, pues que no se dañaran los tubos al cargar porque es un material delicado y al final pues poner todo en marcha y entregar a las obras, ¿no? Que era lo más importante. Y de la logística, eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Como las pequeñas acciones que tú tomas en tu día o decisiones que tú haces a lo largo de tu día, de tu semana, pues impactan a otras personas, al cliente para que reciba, que al final puede ser una obra para urbanizar, puede ser una obra para construir, que hay proyectos y hay tiempos a los que te tienes que atener y, y, y todo cae de alguna u otra manera en tus hombros, ¿no? El, el, el que yo no esté dos horas en el celular mientras estoy trabajando y si estoy consiguiendo un transporte y si se vaya hoy pues va a ser eh, que yo cumpla con esos tiempos y, y todo eso no entonces eso se me hace muy padre de la logística eh, entonces bueno aquí en todo Dren que era esta, esta empresa también hacíamos tubos de concreto eh, por ahí no tengo fotos pero porque yo me dedicaba más a los plásticos pero como me quedé muy bien en logística ya me salí de ingeniero de desarrollo me quedé como coordinador de embarques y hacíamos nacionales internacionales para Estados Unidos y para Centroamérica eh, pues me quise desarrollar más y empecé a buscar un cambio porque vinieron muchos cambios internos y, y sobre todo externos con lo de la pandemia y en no era pandemia conseguí una oportunidad con una empresa logística canadiense que es donde estoy actualmente Charlie Logistics y pues ahora me moví al mundo trailero, ¿no? Como, como se le conoce acá. El mundo de puras cajas secas y refrigeradas. Y de los tractos y choferes. Básicamente eso es lo, todo lo que tenemos. Eh, nos, estamos en Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos presencia en los tres países con embarques internacionales, sobre todo. mucho de Estados Unidos a México, Canadá a México y de México también exportar a Estados Unidos y Canadá. Lo hacemos todos los días. Eh, en esta empresa les podría compartir eh, un poquito de detalles. Los tractos que son como los que tenemos ahí arriba en, en esos colores. Eh, son, esos son representativos de ediciones como especiales que hemos tenido, pero la mayoría son azules. Ahorita tenemos alrededor de 2.500 tractos. Eh, iniciando operaciones recién el septiembre del año pasado, me tocó a mí lanzar esa línea de ya operaciones 100% mexicanas. Empezamos con 10 tractos aquí en México y ahorita ya vamos alrededor de 45. Seguimos creciendo. La meta para este final de año va a ser tener 100 tractos aquí en México, que es un reto. Eh, en la cuestión de abajo podemos ver las cajas de tráiler como ustedes la, las conocen, eh, que las han visto en carretera seguramente. Ahí tenemos una flota alrededor de unas 7000, 7500 entre secas y refrigeradas. Y pues ahí es donde sale el reto, ¿no? Cómo, cómo manejamos todo este equipo. En esta empresa entro como analista de daños, es decir, todas las cajas revisamos sus condiciones al momento que entran nuestros patios. Vemos si traen algún detalle y obviamente investigamos ¿no? quién pudo haber sido el culpable. ¿Qué destacamos de ahí? Pues que hay que entender cuál puede ser el origen de un daño. no Si, si es algo que se dañó de afuera eh, y, y podemos hacer la suposición de que se dañó en el camino, pues no vamos a culpar al cliente. Entonces hay que tener por ahí un criterio. Si se dañó adentro, pues no voy a culpar al chofer. Eh, entonces ahí empezamos a aprender eso y seguimos creciendo. En esta empresa empecé en el 2020. Eh, el equipo lo empezamos dos personas. Eh, otro compañero y yo, que ahorita él, él ya no está, se fue a emprender. Eh, y un poquito de la trayectoria es que de ese equipo de dos eh, seguimos avanzando y pues ahorita ya somos 17 en el equipo. Eh, de analista de daños subí a Team Lead del equipo de daños después de Team Lead de daños a, a, adopté también en la parte de control del equipo que incluye daños pero también es ver y monitorear toda la flota eh, y ahorita estoy como supervisor del mismo equipo de control de equipo y daños entonces nuestra responsabilidad es toda la flota de cajas de tractos no nos, no nos metemos pero en las cajas sí ver dónde están todas eh, que se estén moviendo, que se estén, genera que estén generando para la empresa. Y si tienen algún tema, pues ver cuáles. no. Puede ser un tema de daños, como lo mencionaba. Puede ser también un tema que la tenga un cliente retenida porque la mercancía trae un detalle o los papeles en aduana no están listos o hay un tema de inspección eh, o simplemente otros retos que ahorita les, les voy a platicar un poquito más a detalle de lo que ya tenemos aquí. Pero en el reto de cómo hacemos estos, este monitoreo o este control de equipo de toda esta flota pues vamos a ver primero con quién vamos a lidiar, ¿no? Por ahí les platicaba que estamos en Canadá, Estados Unidos y México, y este es un poquito de, de los clientes más fuertes que tenemos, y lo divido así, ¿no? Del lado izquierdo eh, tenemos la parte de todos los clientes automotrices que manejamos, por ahí se me está escapando alguno, pero son los más importantes, y del lado derecho los clientes de producto o perecederos que más conocemos también. Eh, y lo divido así porque son dos mercados totalmente diferentes. En los dos hay mucha urgencia, pero la carga es muy diferente en cada uno y, y probablemente se han, han tenido la oportunidad de acercarse o algo, ¿no? Eh, si han tenido la oportunidad de acercarse a la planta de Volkswagen, a lo mejor si han tenido visita o no. Algo muy importante en los clientes automotrices es que ellos manejan un inventario muy corto. ¿Alguien tiene idea de, de los inventarios que manejan en planta Digo, no sé si, si puedan participar o no, a lo mejor no tienen el micro, pero si alguien pudiera contestar, ¿cuánto creen que normalmente manejan de inventario un cliente automotriz? Están escuchando, ahorita si me responden, te digo. ¿Alguien sabe? Digo, inventarios cortos, ¿qué, qué se les ocurre que sea un inventario corto? De la semana, no lo de la semana es menos, lo manejan en horas, lo manejan en, en a veces periodos de 48 72 horas, ¿no? La línea está corriendo constantemente y ellos, la, la mayor parte, bueno, ahí la idea de la semana no está tan mal, eh, pero sí, podemos verlo en, también critico a que sea dos días, ¿no? Entonces, como la línea está corriendo constantemente, produciendo los vehículos... Y, y sabemos que hacen diferentes modelos cuando tienen que cambiar y más, no se pueden dar el lujo de tener un almacén de partes tan grandes que les vaya a durar meses, si después van a venir cambios o si van a tener que cambiar de modelo o alguna otra cosa. Un segundito. Eh, una, una disculpa, me estaban aquí interrumpiendo. Eh, entonces, al manejar horas, su inventario... Es decir, ahorita tengo para hacer 48 horas la línea corriendo. Entonces ellos tienen que reabastecer en las próximas 48 horas. Y por eso en esas empresas se maneja mucho el sistema GIT o el Just-in-Time. Eh, a las 9. Sí. Entonces manejan el, el sistema Just-in-Time, ¿no? que es justo a tiempo. Entonces ellos lo que nos dan es una ventana de carga y descarga. Es decir, tú tienes una cita para cargar a la una de la tarde o descargar a las cuatro, de cuatro a cinco. Si yo me presento de cuatro a cinco, vamos a decir como que si sí agarro turno para descargar y si sí me dan prioridad para descargarme. Pero si yo no llego a esa ventana, me paso o incluso si llego antes, no me van a considerar. Entonces, obviamente ellos no, no se van a confiar de mí, ¿no? No van a decir, solamente Charger me va a entregar, no. Tienen diferentes proveedores que van a entregar el producto. Pero si les da la casualidad que esa ventana todos fallamos y no tienen, empiezan a estar en, entrar en un estado crítico, eh, en donde pues saben que les va a faltar material en cierto punto. ¿Y qué pasa si a una planta automotriz les falta material? Pues son los paros de línea, ¿no? No tengo puertas que ponerle al coche, entonces no puedo seguir produciendo coches. Entonces, estas empresas automotrices es bien delicado porque siempre te están, vamos a llamarle amenazando, a que si tú no llegas, voy a necesitar un expeditado. Que para nosotros la palabra expeditado es como si nos hablaran del demonio. Es un embarque mucho más costoso, que se tiene que ir directo de planta a planta, que no está planeado, entonces el costo siempre va a aumentar. O incluso después del expeditado te pueden decir el charter, que ya es no irte por tierra, sino volarlo eh, por la urgencia del material, ¿no? Y aunque eso sea muy costoso, es preferible pagar eso que pagar un paro de línea, porque el paro de línea estás hablando de cientos de miles de dólares por minuto que se tenga parada la línea, ¿no? Entonces, pues todos estos clientes tienen líneas, entonces tienes este riesgo de si no llego, eh, puedo caer en, en este tipo de, de consecuencias, ¿no? Pero la carga, vamos a decir que es un poquito más eh, fácil de manejar porque es un material más robusto en donde no sufre tanto a un cambio de temperatura o no sufre tanto a un movimiento un poquito más brusco porque se carga en racks metálicos, eh, digamos que esa robustez me da a mí un poquito más de confianza de maniobrarla, ¿no? Pero del otro lado, con el cliente de Mondelez, Triscoll, todos ellos que básicamente es comida, digamos que la urgencia no es como tal en, en, en paros de línea o un horario tan riguroso como el automotriz, pero ahí sí el producto es muy delicado, ¿no? La mayoría de estos se va en cajas refrigeradas. Eh, por ejemplo, Mondelez, pues son los chocolates, galletas que conocen, Mars también, los M&M's, eh, todos los chocolates. Driscoll son las fresas, eh, berries, todo lo que hacen, Ferrero, pues chocolates, que los ya sabemos, cereales, leche, yogurt, todo eso. Walmart, una variedad de cosas, y P&G también, no todo lo que puede hacer Procter Gamble. Entonces, esa carga es mucho más susceptible a algo que pueda pasar en el camino, es decir... Un cambio de temperatura súbito, porque si yo voy con una temperatura controlada y traigo fresas congeladas, si se me apaga el refrigerador, pues voy a caer ahí en afectar el producto. Cada uno de estos clientes puede ser tan riguroso como ellos mismos poner sensores de temperatura que captan todos los cambios y al momento que entregamos la carga, ellos pueden descargar esa información con los sensores de ellos mismos, porque nuestras cajas traen unos que se los pueden mandar, ¿no? Entonces, sí no traigo un horario tan estricto porque ellos te dan una cita un poquito más, en, en términos logísticos le vas a, van a conocer las citas como entregar no después de mayo 6 a las 5, ¿no? Entonces, pues tú sabes que tienes ahí un, un margen para jugar. O te dicen, la cita es después de la una de la tarde del viernes. Entonces, pues puedes llegar en la tarde mientras sea antes de que cierren. Entonces, no tienes un horario tan restringido pero en el transcurso sí tra es, es muy preocupante que algo le pueda pasar a esa caja, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas vamos jugando nosotros también a, a ver la planeación, ¿no? Porque tengo un número limitado de choferes, un número limitado de tractos y un número limitado de cajas. Entonces tengo que hacer una planeación en rutas, en dónde voy a mandar a los choferes, dónde voy a entregar... Apoyarme de apoyarme de proveedores terceros para cuando no puedo, cuando es urgente, y así cumplir con todos estos clientes, que es una pequeña parte de muchos otros que manejamos, ¿no? Pero estos son los más fuertes. Entonces, bueno, eso es un poquito. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues son muchas herramientas de mapeo satelital, donde pues es toda la tecnología de que a lo mejor alguna vez vieron en métodos numéricos o en álgebra lineal, pues toda esa tecnología está basada en ese tipo de... de, de de programación, eh, vamos a ver las posiciones en vivo de las cajas, de los tractos, voy a poder sacar información como de su velocidad, eh, en tractos voy a poder ver si está prendido, apagado, las revoluciones del motor, si trae alguna al alarma de código, eh, la cantidad de diésel que les queda, todo, ¿no? ¿Por qué usamos estas herramientas? Una, porque le tengo que dar visibilidad a mi cliente en todo momento de dónde está su embarque, ¿no? Porque una vez que la caja está cargada, prácticamente que es el, el cliente es el dueño de esa caja, ¿no? Porque lo que más vale es lo que va adentro de la caja. Entonces yo como transportista soy responsable de decirle, va aquí y, y te va a llegar en tanto tiempo, ¿no? O sea, no le puedo decir, si voy, imagínense una ruta Puebla-Monterrey, no le puedo decir que está en Cancún, ¿no? Porque va a decir, ¿qué hace ahí? Entonces, yo tengo que trazar una ruta y mantenerme en esa línea y darle siempre visibilidad, ¿no? Obviamente salen detalles aquí como que el satélite no sirve y todo, entonces es nuestra chamba capturar esas cajas, pasarlas a un taller, repararlas y después volverlas a poner en circulación. Eh, otras plataformas que también podemos ver aquí esto es más hacia los refrigerados también vemos la posición pero otra cosa que vamos a ver son los sensores de temperatura en los refrigerados si, si eh, se acuerdan a lo mejor de termodinámica que hay muchos puntos importantes o como ustedes ven un clima simplemente de los cuartos en donde estén o aire acondicionado ya le digo clima porque aquí le dicen clima eh, pero son los sensores más importantes no ¿a cuánto está el set? ¿A cuánto está descargando mi aire frío? ¿Cuánto está regresando, valga la redundancia, el retorno? ¿Y cuánto está mi temperatura ambiente? ¿Por qué? Porque con esos cuatro sensores principalmente voy a programar, o bueno, el termo está programado a correr en los ciclos que necesita para mantener la temperatura que el cliente me pidió. Todo eso se va guardando en el histórico. Yo puedo descargar esos diagramas y todo para decirle al cliente, oye, si ¿sí se mantuvo o no. Porque las reclamos con los clientes normalmente son... Una vez que llegas, ¿no? Una vez que entregas, si tú le llevas telado y lo que le estás entregando es un licuado porque se derritió, pues simplemente van a decir, oye, yo no te voy a descargar y va de regreso a la caja. Y ese es un problema porque eh, más allá de que nos van a cobrar la carga y demás, ellos no me descargan la caja. Y yo contaba con esa caja para que una vez descargada la mandara a otro cliente a cargar. Pero como no me descargaron, ahora tengo un doble problema. Tengo esa caja cargada que no sé qué voy a hacer con ese producto. Tengo que esperar el cliente que me diga. Y tengo otra carga que ahora ya no tengo caja para cargar. Entonces, ese tipo de problemas son los que a lo mejor operacionalmente como que no se ven tan a, tan a flote, tan, tan fácil. Pero a nosotros que sí es como, ¿qué va a pasar? Que tenemos que entender todo. Sí nos pega mucho, ¿no? Entonces, por eso es... Ah, pues, ¿Cuánto puede pasar si se te derrite un helado no? Pues sí pasa, ¿no? O sea, y el costo de eso, pues es bastante alto. Entonces, bueno, estas son las herramientas que utilizamos. Eh, la parte de daños, que si se imaginan, no son hoyitos. A veces son un hoyito, a veces es una llanta ponchada, pero a veces son accidentes de este tipo. Eh, en donde a la izquierda tengo una caja seca que se ve un poquito más puro metal, eh, láminas. Y ya está, fierros. Pero el lado derecho se ve un poquito más delicado porque traigo material de aislamiento para la temperatura eh, y es un termo, ¿no? Entonces es mucho más costoso el del lado derecho que el del lado izquierdo. Entonces vemos accidentes de todo tipo, incluso que se volteen, que se prendan un fuego, se consumen al 100%, eh, se desarmen las cajas en el camino, obviamente por un accidente. Y pues todo eso lo manejamos. ¿Qué pasa con los accidentes? Pues es que también normalmente es porque le pegaste a alguien más o a un puente y todo, entonces entra un equipo muy fuerte de claims en donde entra el seguro, tenemos que ver con la policía, tenemos que ver si no se la llevan al corralón, tenemos que rescatar la caja, qué pasa si va cargada, qué le vamos a decir al cliente, eh, entonces pues es un, un proceso muy minucioso en cuanto hay un accidente eh, para rescatar o e intentar salvar esa caja y la carga, ¿no? Eh, cuando son daños un poquito más pequeños, pues solamente se investiga y se le cobra al responsable, pero estos daños más grandes, pues son los que nos mantienen ocupados casi todos los días, ¿no? No que todos los días tengamos un accidente así de grande, pero eh, pues no es tan, ahora sí que eso ya es meramente por exposición, ¿no? A mayor número de cajas que tenemos, pues más probable es que nos pase esto. ¿Cuándo más nos pasan estos accidentes? En la época de invierno en Canadá porque se congelan las carreteras, por la nieve, por las tormentas, y ahí empieza lo que llamamos la temporada de jackknives, que es que existe el black ice en las carreteras, es un hielo que se ve de color negro, entonces tú no lo distingues visualmente, pero la carretera está congelada, pierdes tracción y la caja simplemente se patina y se va hacia los lados de las carreteras, y termina en una forma de una J por eso es que le llamamos jackknife. Eh, muy peligroso también para los operadores, tenemos una baja bastante sensible en esas temporadas de operadores en el que prefieren no trabajar. Eh, los tenemos contratados, pero no es obligatorio, así que el, el chofer trabaja si quiere, eh, porque nosotros tenemos pues un sinfín de operadores que podemos traer, lo que no tenemos son tantos tractos, entonces si alguien decide tomarse tres meses de vacaciones y regresar, lo podemos hacer y traemos a otro y así nos vamos. Eh, y al final de cuentas hacemos eso porque a ellos se les paga por millas. Eh, no es como que tengan un salario base, sino que cada milla que ellos recorren es la milla que se les va a pagar. Es también la manera en la que los motivamos a que mientras más manejen, pues a mí me conviene porque estoy entregando cargas, pero pues a ellos también les va bien, ¿no? Y les puedo hablar que a los choferes canadienses y americanos les va bastante bien. Incluso a los mexicanos no les va tan mal, pero bueno, en México tenemos una cultura. Eh, o mejor dicho tenemos una falta de cultura financiera en donde pues no se administran no, no tienen el, la conciencia del ahorro o de hacerse de un patrimonio eh, y por eso no se ve reflejado pero la verdad es que no tienen un mal, mal salario o mala paga en Canadá, Estados Unidos sí eh, vemos que los choferes pueden llegar a, en, en sus BMW, Mercedes o algo y pues su trabajo es ser chofer no entonces no está tan mal, allá está mucho más regulado, Canadá y Estados Unidos tienen la regulación electrónica en donde les miden las horas que pueden manejar por día, son unas 70, 60 horas por semana, en turnos de no más de 11 horas, pero solo hay 8 horas seguidas de manejo, es ahí una complicación bastante grande, entonces pero piensen lo que está regulado, que pueden manejar máximo 11 horas en el día, pero solo pueden manejar 8 horas seguidas, tienen que tener un break de media hora, y luego a lo mejor pueden manejar otras tres pero esas once ya no pueden volver a manejar hasta las 24 horas y si lo hacen, caen en multas y les pueden quitar la licencia y todo, ¿no? Por eso está regulado allá, por eso tienen pues una buena vida en cambio aquí en México pues manejan hasta que el cuerpo les dé entonces hay temas de drogas de sustancias que los hacen manejar más, pero pues les quita la atención se accidentan, eh, van con sueño y pues al final termina siendo más peligroso, ¿no? Pero bueno, eso es de lo que hago, eso es a lo que me dedico, ahí si alguien tiene alguna duda después lo podemos resolver, eh, que quieran ver hacia más de logística, quien le interese hacia el mundo del transporte, que es bastante extenso, hay, hay una sin, un sinfín de oportunidades, y eso que nosotros solamente vemos caja terrestre, está el que es por tren, eh, los contenedores, o, o en, por embarcación, el aéreo, todo, ¿no? Y está la logística de última milla, que ya son las paqueterías que vemos como que te entregan los paquetes de Amazon de Mercado Libre que pides. Es una coordinación un poquito aún más difícil porque ya es rutear en las casas. no Aquí yo estoy yendo a plantas, a sedis, donde pues no voy a diferentes direcciones, es una misma. Y ahora, en el que sigue, eh, eh, lo que quería platicarles es un poco más... pues yo que veo, y desde mi experiencia y desde la trinchera en la que estoy de logística, que pueda venir como retos. Eh, considerando también que venimos saliendo de una pandemia que nos afectó mucho en la logística. Afectó en ciertos temas, pero benefició en muchos otros. Porque nunca se había visto un pico tan alto, por ejemplo, en pedidos de Amazon, de Mercado Libre. Pues la gente ya no quería ir a las tiendas, ya mejor lo pide todo en línea, todo llega. Entonces, eso moviliza muchísimo para nosotros, pero en tema de, por ejemplo, la crisis que hubo de los microchips y todo esto, pues baja el volumen de las automotrices, eh, pero suben otras, ¿no? Entonces, es muy cambiante y de esos retos es de los que les quiero hablar, ¿no? Entonces, yo veo cinco posibles áreas o posibilidades sí. que hay muy grandes a las cuales se pueden enfocar, y esto lo quiero decir en cualquier empresa, ¿no? Toda empresa que entre en, toda empresa que va a tener estas esta base. Toda la empresa va a buscar tecnología porque hoy en día el que no tenga tecnología en su empresa, pues prácticamente no jala, o sea, incluso tú puedes ver un negocio de emprendimiento y estás usando Instagram, estás usando la paquetería FedEx, así sacando las guías con el celular o con quien sea, Entonces, traes tecnología, el mejor formato, traes una página web muy fácil, eh, cuando antes no, no, Véanlo con las tiendas de abarrote, las misceláneas de, las, de los de las, comun las colonias o algo así, pues el que se queda es el que ya no acepta pago con tarjeta o el que ya no tiene el punto de venta que te escanean los productos para llevar un control de inventarios. Entonces la tecnología ha sido parte principal en cualquier empresa para destacar, ¿no? para salir adelante en el negocio. La segunda parte van a ser las metas. Si, si tú entras a una empresa, te van a enfocar en cuál es la meta de la empresa. Oye, quiero llegar a tener... 100 puntos de venta. Quiero duplicar mi producción. Quiero comprar una nueva máquina. Quiero bajar el costo dental. Quiero disminuir el desperdicio. Bajar el consumo energético. O sea, y lo hablo porque en IMA hay mucho campo laboral, ¿no? Se pueden ir en automotriz, en aeronáutica, en electrónicos. Incluso en plantas de alimentos, ¿no? O sea, no sabemos de alimentos, pero sabemos de procesos, sabemos de máquinas. Entonces, to en todas las empresas se van a poder enfocar en una meta, ¿no? Si, si la empresa se dedica a hacer chocolates, pues, pues está bien que hagan chocolates, pero ustedes su meta va a ser, pues, que hagan mil chocolates por hora, ¿no? Y si no es chocolate, van a hacer, pues, 60 coches por hora, ¿no? Que sea una automotriz o algo dependiendo de cuál sea el giro, va a ser la meta, pero en todas va a haber una meta. En todas va a haber procesos, en donde tú vas a tener, así sea, un emprendimiento de hacer lámparas, pues vas a poder diseñar el proceso de cómo haces tu lámpara, cómo la empaquetas, cómo la envías, eh, y todo proceso es mejorable, por eso es importante entenderlo, es verlo, es medirlo. Todos decimos que la ingeniería, eh, la, la base de todo es que algo no se puede mejorar si no se puede medir entonces lo importante siempre va a ser medir algo tiempo, dinero energía dimensiones eh, capacidad de producción por tiempo, siempre que puedan medir algo es como lo vas a poder mejorar ¿no? aquí igual en la logística yo es como yo no puedo mejorar o sea si me dicen es que quiero que no haya daños pues primero tengo que ver cuántos daños hay y cada qué tiempo o en qué cajas o en qué líneas o en qué clientes para poder decir, pues para que no haya, voy a bajar ese número, ¿no? Entonces me pongo una meta. Entonces ya veo, ¿no? Ya después uso la tecnología. Y ahí vas ligando todo, ¿no? Logística, porque hoy en día el negocio que no tiene, pues ahora sí que universibilidad de envíos, pues no prolifera. O sea, hoy en día es, aunque quieras vender algo desde tu casa, playeras, plumas, lo que sea pues lo de hoy en día es poderlo enviar por lo menos a toda la república, ¿no? Entonces implica mucha logística en decir, oye, pues pongo mis pedidos y que llegue a tal tiempo. También la pandemia, creo yo, que nos hizo acostumbrarnos a una logística express, ¿no? Y sobre todo Amazon y Mercado Libre nos están acostumbrando a eso, al que veo algo, lo quiero y mañana me llega. Y si me llega hoy, mejor. Entonces, ya incluso eso está haciendo que no vayamos a las tiendas a comprar. O sea, ya prefiero no ver el producto, con que vea yo las fotos, las dimensiones, jala bien, mañana me llega, lo desempaco y ya está. Entonces, todo eso es logística, ¿no? O sea, cómo yo pongo mis fotos a que funcione cómo yo lo hago atractivo a mi consumidor, cómo yo eh, consigo un buen proveedor de logística que no me va a quedar mal en tiempo, que no me va a dañar el producto. Entonces, es un, es un campo muy importante y cualquier empresa lo va a tener. Ahorita voy a hablar de un reto muy importante que se viene con logística, pero en todos los clientes que les mandé, pues ustedes vean, todos esos clientes, o sea, si tú no, no te quieres dedicar a la logística, pero Kellogg's tiene una parte de logística, eh, Ferrero tiene, Tesla tiene, Honda tiene, Volkswagen tiene, todo el mundo tiene logística porque necesitas recibir una materia prima, procesarla y después enviar tu producto final. ¿no? Ya es muy difícil que tú tengas tu materia prima en el mismo lugar donde lo vendes y ahí venga tu consumidor, ya eso no se está dando. Y por otro lado, las certificaciones, ¿no? Vemos un poquito más de calidad hacia los, las normas ISO, las STPs, o sea, a lo mejor los Six Sigma algo que le puedas dar un valor agregado a la empresa, que le dé un papel realmente que dice, oye, yo soy bueno haciendo esto, o yo sí mantengo estos criterios. Hay infinidad de cosas, ¿no? En, en, en temas de empresas de alimentos es mucho pues, la higiene, el control de la... Eh, salubridad, todo ese proceso muy limpio, ¿no? En logística tenemos algo mucho como los CityPAD, que es una certificación de seguridad, que somos un transportista certificado para cruzar productos peligrosos o que no nos van a robar o que conocemos ciertos puntos. ¿Qué implica eso? Que nuestros choferes tienen que estar entrenados de cierta forma, que tenemos paradas autorizadas en el camino, es decir, no nos paramos en paraderos desconocidos que no saben si nos van a robar. Eh, entonces implica tenerte esas reglas, ¿no? Sí hay negocios que pues jalan bien y la arman a libre, o sea, es decir, sin una certificación, pero una certificación lo que te hace es de alguna u otra manera estar por encima de los demás, es decir, oye yo me distingo, yo me destaco por esto, o sea, yo sí mantengo mi espacio así, tengo mis 5S, o la 9001, o Cualquier otra certificación que se les ocurra, que siempre va a aportar a, a las empresas, ¿no? Entonces, donde puedan entrar, pues sería muy bueno que a lo mejor, o incluso antes, si ustedes tienen algún curso, alguna certificación, pues eso aporta. Porque no solo es certificar a la empresa, sino hay que certificar al empleado también. Y de ahí, pues destaco cuatro retos muy importantes ahorita en el mercado laboral, ¿no? que uno va a hacer el tema de energía y materiales. El tema de energía, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo quitar eh, la gasolina, cómo quitar el diésel, el petróleo, algo que ya estamos cambiando a todo lo eléctrico, energías limpias, eólica, solar, eh, todo, ¿no? Lo vemos en los coches, lo vemos en casas con paneles solares, calentadores solares, todo, ¿no? Entonces, todo apunta a que vamos a una energía más limpia el reto para las empresas, pues que es un consumo muy alto, es cómo podemos dar eso, siempre el reto va a ser con una inversión, pues de lo más mínima que puedas hacer, pero que me dé el mismo rendimiento, pero que a la larga sí vaya a tener una reducción de costos, ¿No? en materiales es lo mismo, cómo voy a reducir, utilizar un material pesado, utilizar materiales compuestos, cuáles son los nuevos materiales que vienen, la fibra de carbono, los como decía, los compuestos, para nosotros en cajas se ve, o sea, antes las cajas eran mucho de fierro ahorita se usa mucho aluminio, se usa mucho láminas de compuesto eh, tenemos unos termos bien bonitos eh, no tengo la foto ahorita, pero si sí puedo ser las consigo que si ustedes ven las cajas se ven mucho como de paneles o sea, tienen muchas láminas unidas y ese termo está muy bonito porque lo hace Guavas y compró una, una planta que hacía cascos para barco entonces ese termo no lo hacen todo en una pieza. Se ve muy bonito porque ya no se ven remaches a lo largo de toda la caja. Pero si se te rompe ese, esa lámina, pues ahora hay que hacer una reparación ahí o del casco completo. Que antes, teniendo varias láminas, pues si se rompe una, cambias esa y ya quedó. ¿no? Entonces eso lo vemos en aeronáutica, está muy puesto. Eh, y, y en aeronáutica es donde sale esa regla que cada gramo cuesta. Eh, en logística también porque tenemos un límite de peso y en cualquier otra empresa yo creo que también lo van a ver así no mientras más ligero pueda ser mejor se viene lo de la industria o sigue, quiero decir no creo que venga porque ya está muy establecida pero es que, que sigue de la industria 4.0 o sea ya lleva un, unos años activa y yo creo que aún no termina, yo creo que seguimos en esa etapa de transición de lo que les decía la tecnología, no la industria 4.0 lo que tal cual es pues es la cuarta revolución eh, industrial o tecnológica, que es de la incorporación de la tecnología en cualquier cosa que hagamos. Eh, también vemos el Internet de las cosas, tener todo conectado. Entonces ustedes ven, antes pues tú mandabas un camión y no sabías dónde iba hasta que llegara, y ahorita yo en cualquier punto de la ruta puedo ver dónde está, a qué velocidad va, si está cargado, si está vacío, cuánto dice le queda. Eh, incluso tenemos cámaras donde podemos ver el interior del tracto, por ejemplo. Eh, ahorita por ahí tengo una fotilla de, de, de explicarles eso, pero ver también al operador, ¿no? Y eso me lleva a mi otro punto, la inteligencia artificial que hoy está a tope, creo que ese es uno de los que está más arriba. Ya hoy en día ya no es incorporar la tecnología, sino es incorporar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estamos incorporando eso a nuestros negocios? Muchas empresas que le están apostando a eso. La programación, los algoritmos, el enriquecer la información que le estoy dando a las máquinas, al final de cuentas es eso. O sea, si, si tú estás viendo que una línea de producción hoy empezó a sacar mal el, el producto, el tubo, el tabique, el tubo de metal, lo que sea, pues yo regreso a darle, oye, esto está mal, no, esto cambió. Pero ahora ya estamos poniendo algo que solito analiza la salida y te regresa una entrada diferente. Eh, que básicamente es cómo funcionan las inteligencias artificiales, ¿no? el Machine Learning, el Image Processing, es una inteligencia artificial. O sea, ya en lugar de tener un operador a, a que vea si la manzana cumple con el color rojo o no, pues ya es una máquina que le está tomando fotos y a más manzanas por, por minuto y te las descarta y todo. Entonces sí hablamos un poquito de que sí puede haber trabajos que son reemplazables, pero al final de cuentas, viéndoles desde el punto de vista empresarial o del negocio, pues me rinde más esa máquina. Entonces al operador lo puedo poner o lo puedo redirigir a otra área en donde si sí, una máquina no lo va a poder hacer, ¿no? O que aún no lo tenemos eh, resuelto. Y la otra parte reto reto eh, que yo puedo poner mucho input es el Nearshoring que viene para la logística. El Nearshoring lo que es, es... Me voy a pasar a ver si... Ah, bueno, no, ahorita, ahorita llego allá. A grandes rasgos es que antes veíamos que, por ejemplo, Volkswagen se ponía en Puebla pero todos los insumos los trae de Alemania y de China, ¿no? O sea, a lo mejor todos los tableros, por decir algo, vienen de China y todas las puertas y motores vienen de Alemania y solamente en Puebla se arma. Eso lo que se conoce era como el offshoring, o sea, que es de lejos. Es decir, los proveedores se encuentran lejos y en cada lugar estoy haciendo lo más barato. Es decir, en China me sale muy barato armar tableros. En Alemania me sale muy barato hacer las puertas. Y en Puebla me sale muy barato armar el coche. Hacíamos eso. Hoy en día lo que vamos a buscar con el insuring es eh, poner todo en un clúster lo más cercano posible. porque qué? Pues no sé si les tocó el caso y escucharon de por ahí, creo que fue por allá por África, en donde se atoró un barco. Que impidió en ese canal que todos los demás pasaran y se hizo así que tráfico marino, y eso fue de lo que más impactó a la industria en general, lo de que no llegaran y todo, ¿no? Incluso unos estaban rodeando y todo ese tema, que muchos costos. Bueno, ese tema lo que desató fue eh, justo esto, lo del new sharing y la pandemia también, porque. Al yo ya no poder tener tanto de lejos y cierran un país, ¿qué voy a hacer? Pues lo que ahora quiero es poner mi planta y que todos mis proveedores estén lo más cerca posible para que yo me asegure que toda mi materia va a llegar en tiempo y forma y ya de ahí yo mando mi producto, ¿no? Que ya es lo, lo de menos. Entonces, el new sharing pues entra y es una clave que nosotros estamos queriendo atacar muy, muy puntualmente porque pues es por decisionarte, ¿no? Es, es como transportista tienes que dar ese servicio, eh, mucho es cumplir, tienes que hacer lo que está en tus manos porque llegue la caja, porque llegue bien, porque el chofer esté bien, todo, ¿no? Entonces, pues, por ahí son los cuatro retos que yo les dejaría de tarea, como que si algo les interesa, yo creo que si ustedes se preparan en esto, cualquiera de estos cuatro, a donde sea que lleguen y llegan preparados en algo de esto, van a tener una posibilidad impresionante para entrar, ¿no? En cuanto a los obstáculos, y no me no voy a atender mucho aquí, pero el tema de, de, de lo que vemos hoy en día en México, que quisiera sí mencionárselos porque sí se ve mucho, pues es la inseguridad, la corrupción y las crisis. no Crisis como la pandemia, crisis de gobernabilidad, crisis económicas, cualquier crisis, pero lo menciono en el que estemos prevenidos. Lo mismo de... Los retos nos van a ayudar a vencer estos obstáculos. La tecnología, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo me va a ayudar a prevenirme de una crisis, de una inseguridad, de, de algún problema que tengamos, ¿no? Y, y pongo esta foto porque muchos de los ciudadanos, yo lo cambiaría ahí en, en cuanto a las empresas, pues es también el trabajador, ¿no? El trabajador honesto, el que sí hace su chamba, el que sí viene y se pone el reto y quiere lograrlo, pues es el que va a sacar adelante. Y hoy en día ya no estamos en temas de ponte la camiseta y quédate más tarde. No, hoy en día estamos en temas de ponerte la camiseta, es de que de verdad te sientas parte de la empresa. Y eso se los puedo platicar ahorita en una conclusión más adelante, eh, que también me gustaría darles como consejo. Pero bueno, nada más que tengan esto en mente, que también en cualquier empresa, eh, y sobre todo se los digo mucho por logística, ¿no? Una crisis como la pandemia nos pega mucho en qué vamos a hacer, o sea, si lo que están quitando toda la movilidad, pues ¿cómo yo voy a seguir moviendo a mis choferes? En eh, temas de corrupción aquí es muy fuerte el que, aunque traigas todo bien en tu caja, y tu tracto, es una línea nueva, te van a estar parando y parando los federales o la Guardia Nacional para, no, es que no puedes circular así o esto, el otro, ¿no? Entonces, temas muy fuertes. El tema de la inseguridad, que también está muy a flote, que te roban la caja, te roban el tracto, te roban y te secuestran al chofer, ¿no? Entonces, pues son temas ahí delicados. Y aterrizándolo un poquito más, la tecnología en logística, bueno, tenemos nosotros diferentes herramientas para hacer coaching de drivers, o sea, que meramente les damos tips de, oye, ponte el cinturón, no uses el celular, maneja atento, y utilizamos esto, la inteligencia artificial, vemos una imagen, hacemos un image processing, identificamos un objeto como lo es un celular, nos puede identificar si es celular, si es bebida o si es comida, entonces para darles, incluso si, es, si va fumando con, o sea, si va con un cigarro. Entonces hay empresas que por ejemplo no les dejan fumar en los tractos, eh, entonces si lo detecta te puede mandar una alarma, utilizamos dif dos diferentes softwares como Samsara y Litix, eh, entonces nos da esta fotito de la cabina de adentro y la cabina afuera para ver esto. También para qué sirve esto como evidencia en accidentes, para saber quién tuvo la culpa, saber si el chofer nos está mintiendo o saber si el de adelante tuvo la culpa y se fue, pues ahí lo podemos captar. Eh, también en temas de inseguridad, ¿no? Cuando se suben y los asaltan, aquí lo podemos ver también. Abajo nada más es la referencia en... También te puede captar si el chofer va distraído, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Image processing en donde tú fijas el, la cabeza y ves su campo de visión. Entonces, sabes que si... Si él giró a la misma altura hacia la ventana, lo toma bien. Porque sabe que está espejeando. O sea, sí te deja hacer eso. Pero si él baja, que lo hace diferente está programado ya saber que pues ahí no hay nada que ver para ir manejando, entonces te lo marca como una alerta de distracción, ¿no? Entonces vemos muchas de estas cosas en en las cabinas otra es la tecnología ¿no? que tienen nuestros, bueno, no son nuestros, pero son de Freeliner, son los que usamos, que pues ya traen lo mismo que un coche de lujo, ¿no? Que a lo mejor muchos de ustedes han visto o vivido, que si tú no frenas el coche, frena solito, pues los tractos ya también hacen lo mismo. Si te vas saliendo del carril, también vibra y, te, y te, te mandes alerta para que te regreses, a menos que traigas la dirección al puesta. Eh... En tema de las cajas, también tenemos sensores de carga en donde podemos ver si la caja está cargada o no. Entonces, si hay un robo, pues también podríamos programarlo a que nos dé una alarma. Y ya tenemos unas camaritas. Eh, son temas delicados, ¿no? Por temas de confidencialidad con los clientes. Eh, pero lo usamos meramente y la foto no la podemos tomar nosotros a la hora que sea. Está programado con inteligencia artificial a que si detecta un cambio, sí nos dé esa foto y si no, pues no nos dé nada, ¿no? Eh... Lo que les decía en energía, ya incluso en tractos estamos viendo estos primeros cascadillas de Freeliner también que ya son eléctricos. Entonces, el, el, lo mismo anunció Tesla, ¿no? Con eh, el tracto que podría ser eléctrico. Entonces, yo creo que así allá vamos. El tema de los refrigeradores abajo de los termos, pues ya también Thermo King está apostando a una tecnología que es eh, toda eléctrica. Ahorita ya tenemos híbridos que pueden ser eléctricos o de diésel, en donde... En el transcurso tú puedes sacar la energía del tracto y cuando tú los dejas estacionado podrías usar diésel. Y hay muchos clientes que ya incluso también te ofrecen conectarlos a su planta para que esté jalando con energía eléctrica y no, no con el diésel, ¿no? Entonces, pues eso es lo que andamos viendo. Eh, normalmente estos termos, por aquí abajo, no sé si ven, se ve, pero antes traían aquí un tanque de diésel. Entonces, este como es eléctrico, pues ya no lo trae. Sí, sí, sí. Se infiere que ya no lo trae, pero trae mucho más cable, ¿no? Normalmente no traen tanto cable, eh, pero bueno, son las nuevas tecnologías que estamos viendo. Hay clientes a los que les interesa esto también porque, pues, eh, el tema de emisiones y consumos es muy importante para todos. Eh, el tema de los materiales, como les decía, pues, estamos viendo materiales compuestos, más ligeros, más aerodinámicos, eh. Toda la aerodinámica de las cajas nosotros también las agregamos pues por bajar el consumo de diésel, al final de cuentas es nuestro gasto más fuerte, el consumo de diésel, entonces pues para mejorar la estabilidad de las cajas también mejoramos la manejabilidad eh, de las cajas, no que al final de cuentas es el objeto menos aerodinámico que existe, es un tabique en el aire, entonces pues lo que podamos aportarles eh, sin duda nos ayuda, ¿no? Eh, los costos, eh, que ya les decía, el near sharing, cómo nos va a pegar en temas de costos, si son rutas más cercanas, pero son plantas más grandes. El tema de los expeditados que también les platicaba, cómo lo puedo reducir, cómo puedo evitarlos. Y el tema de los rendimientos, ¿no? ¿Cómo hago yo mi planeación de rutas para que eh, pues un chofer me rinda y no esté dando vueltas a lo a, de Oquis, así nada más? Que el tracto también esté. Jalando, pero jalando producto. ¿no? Normalmente, bueno, nosotros vemos que jalen las cajas, es que se mueva con producto. Si las muevan vacío, pues nadie me está pagando eso. Entonces, me cuesta moverla, pero nadie me la está pagando. Eh, entonces, pongo este tablerito. Me gustaba mucho porque se ve como que se está jugando ajedrez. En, para nosotros también, ¿en dónde pongo yo una instalación mía, un patio en donde sé que hay un clúster industrial importante? Entonces, yo me voy a poner ahí porque ahí me sirve mucho estar dando operación o donde es estratégico para mis operaciones, donde los choferes tienen que dormir, descansar, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, otra cosa antes de pasarme aquí es, que, es, que, es decir, en el tema de a que ahora van a salir hacia buscar trabajo, emprender y demás, algo que yo, ahora que llevo un equipo, y gracias a Dios eh, y, y gracias al esfuerzo y todo, algo que se nota mucho es eh, que hoy en día la tendencia es más hacia el job hopping, ¿no? Que entras a un trabajo, estás tres, cuatro, seis meses y sigues buscando otro y te cambias porque te pagan más y vas brincando como Chapulín, uh, simplemente por estar escalando en, en posiciones. Lo cual, pues no es una mala estrategia si lo ves desde el tema de subir, pero algo que yo quisiera, y aprovecho el espacio para decirles es Depende cuál sea tu enfoque, ¿no? A lo mejor yo no me he cambiado tanto y he tenido oportunidades, pero si yo me voy cambiando, no me afianzo en una empresa, no me afianzo en un proyecto eh, en el que sé que puedo crecer y sé que puedo aportar. Entonces, para mí ponerme la camiseta ha sido, oye, yo, la empresa apostó por mí, yo voy a apostar por ella, yo me adueño de este proyecto, lo hago mío y lo voy a sacar adelante. Muchos en mi equipo, pues se si me ha ido gente por una mejor oferta y hay gente que se ha quedado y demás. Yo lo que intento venderles es esa idea, ¿no? El, oye, vamos, ponga un proyecto enfrente y adueñate del proyecto. Y si te quieres ir, que sea porque ya terminaste un proyecto, ya te sientes satisfecho y ya sientes que la empresa no te está dando algo más. Entonces, algo también de consejo cuando quieran buscar trabajo, si alguien se quiere acercar, yo sé que ahí el, el tocayo. Es muy bueno en esos cursos. Yo me acuerdo cuando nos lo dio y en recomendaciones. Y eso es muy cierto. El conocimiento, el que tú sepas de... Por ejemplo, sepas cómo se construye una caja o la mecánica o esto. Es muy fácil aprenderlo. Y algo cuando yo hago aquí temas de reclutamiento de vacantes que tengo es... O sea, si no tienen el conocimiento de lo que hacemos, no me afecta tanto a que traigan la actitud. O sea, si traen actitud, si traen proactividad, si traen ciertos toques de liderazgo de trabajo en equipos y se saben y se reconocen como no importa lo que me pongas enfrente pero me lo chuto o sea yo me rifo aprendo hago más esto yo valoro más eso a que vengan y sean unos expertos en programación en excel en ya sepan el software que usamos o sean me técnicos mecánicos de utility o algo no porque al final el que lo sepas no te garantiza que lo puedas compartir o que seas bueno trabajando en equipo o que busques llegar a una meta, ¿no? Entonces, de mis recomendaciones, yo creo que sería eso en temas que les presenté ahorita es, lo que les interese, léanlo, apréndanlo, pero al final de cuentas el mayor aprendizaje y el más rápido que van a tener es, una vez entren a trabajar, es como tener eh, cinco días para estudiar para el final. Eh, eh, yo a veces digo aquí que todos los días estamos como que en entrega final, ¿no? Hay proyectos. Entonces, mañana tenemos, nos piden un resultado y hoy tenemos que aprender y mejorar para el día de mañana presentar eso y hoy nos vamos a volver expertos en eso y prevenirnos, ¿no? Entonces sacamos todos nuestros datos, manejamos ya, a final de cuentas, y algo que a lo mejor ya les dijeron, ¿no? En el trabajo no es que te digan, pero no puedes sacar el libro o no puedes buscar una fórmula. No, inter... nah, hombre, si ahorita no me acuerdo de algo, me meto rápido y busco la fórmula, pero en mi mente tiene que estar el entender qué me pidieron, entender cuál es el impacto con otros equipos, entender que estoy relacionado en una empresa. Al final de cuentas, siempre en una empresa, una de las metas más grandes es que cueste menos, ¿no? O sea, la lana es, es un motivador muy importante. Entonces, mientras yo les diga, oye, esto nos costó menos o esto lo hice más rápido o esto nos dieron mayor satisfacción al cliente. Algo es lo que más van a valorar, pero ese, ese entendimiento es lo que, lo que puede hacerlo. no Entonces, cuando ustedes busquen un trabajo, pues eh, ojalá lo puedan buscar con ese enfoque. Quien quiera emprender también, algo también les digo a los chavos que tengo aquí, sean el, el empleado que ustedes quisieran tener. O sea, si ustedes van a emprender y antes quieren trabajar para pues, conocer esto, piensen mucho en eso, que sean el empleado que cuando ustedes emprendan, quieran tener un empleado así, ¿no? Entonces cuando tienes a un empleado que pues difícilmente coopera o que no te da retro o que no, ve que algo está mal pero no lo corrige simplemente porque no le dijiste que lo hiciera, ¿no? Entonces como el que pueda ser muy insensible a que algo esté mal y no lo corrigen es como, vean ustedes, o se imaginan que ustedes tengan una empresa y que vean que se está tirando el agua pero como no le dijiste cierra la llave, pues él no la cerró. Entonces, ese tipo de detallitos yo creo que son los que aportan mucho. Eh, si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, estoy totalmente abierto. Aquí les voy a dejar, ya yo también adoptando la tecnología, el QR que pueden escanear. Para, ahí sacan mi eh, perfil de LinkedIn y mi correo. Eh, si alguien también necesita mi celular... Eh, creo que no lo puse, pero si no, se, se, lo, se los puedo pasar, o ahí el tocayo también lo tiene, con todo gusto, si a alguien le interesa algo de transporte, si a alguien ya tiene experiencia, alguien que quisiera, pues no, o incluso algo de aquí de Monterrey, viene Tesla, ya lo estuvimos anunciando, entonces, eh, lo que necesiten, pues aquí andamos, espero que les haya gustado, les haya servido, y igual, si a alguien tiene alguna duda, pues aquí andamos todavía con unos cinco minutitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, algo que quisieran saber? ¿No? ¿Allá nadie? Creo que no toca yo. Muchas gracias, ya te escanearon acá este, el QR. La verdad, la verdad es que me da gusto ver que estás desarrollándote profesionalmente. Yo nunca te vi tanto en el área de logística, pero bueno, ya vi que lo identificaste dentro de tus áreas de, de desarrollo y qué bueno que sea muy exitoso tu, tu desarrollo profesional. Te agradezco el tiempo y la aportación que le diste aquí a los muchachos, que son IDAS e IMAS que están compartiendo acá en Intro a la Vida Profesional. Buenísimo, ¿no? hombre, pues todo el éxito igualmente. Gracias, prof. Sí, no andaba en logística, pero... Sigo todavía con temas ingenieriles por todo el tema de daños y, y de talleres que tenemos, pero ahí, ahí vamos avanzándole. Entonces, igual, gracias a ustedes, saludos a todos y el mayor de los éxitos, igual. Ay, cuídate, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio.